Ah, hoy es uh, julio 31 de 2020. Estamos uh, pidiendo a, a, a nivel mundial uh, que separe la tortura contra uh, gente inocente. Uh, grupo de criminales están atacando con electromagnetismo, uh, traficando niños, uh, mujeres, uh, hombres de todas edades para experimentación de control remoto uh, neuronal. Eh, estos criminales están experimentando con millones de, de familias de gente eh, sin su consentimiento por dinero. Este es un tráfico de seres humanos que significa eh, este, un crimen de lesa humanidad. Estos criminales ya, lo, ya han matado a muchísima gente, mucha gente uh, con estos programas de tortura. Uh, mi nombre es Olga Kamensky y yo resido en la ciudad de Surprise, Arizona, y he sido torturada desde 2013. Eh, los criminales que me torturan están alrededor de mi casa, son uh, algunos. Uh, hay mucho dinero en estos programas de tortura que nos están experimentando con nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, nuestros órganos, uh, nuestros sistemas. Este, por favor, únanse a las familias hispanas que nos han agarrado, nos torturan de lo peor, porque piensan que nosotros no tenemos, nos, que no podemos hacer justicia, que nada, nadie nos va a escuchar. Eh, por favor, únanse. Estos criminales nos torturan, los verdugos nos torturan. Hay mucho dinero en estos crímenes que nos hacen. Um, <coughs> este, recién escuché un video del señor... Uh, Enrique Hernández, con el que está, he estado siempre en contacto y hemos compartido muchas, uh, muchas uh, veces que, como nos, uh, la tortura es algo terrible, es algo inhumano, es, es, los verdugos uh, nos torturan sin compasión. Um, por favor, um, un pedido a toda la gente que está sufriendo, que se unan, que nos ayuden a hacer justicia, que pidan a, a que vayan a la policía a hacer reportes, que sí hay policías dignos de su profesión, como también corruptos, pero sí hay profe, eh, profesionales policías que son dignos de su profesión con, con humanidad y con, uh, con dignidad. Por favor, también al, al departamento del sheriff, que vayan, hagan reportes porque sí hay, sí hay oficiales del sheriff con dignidad de su trabajo. Uh, por favor, um, yo estoy tratando ya de hacer un video. Es la tercera vez que trato, lo intento y de alguna forma no, no va. También quiero este, pedir que no se olvide a la gente que eh, este, por estos programas de tortura han perdido la vida. Yo conocí cuatro personas que perdieron la vida desde que comenzaron a torturarme a mí. Uh, que no se olvide estas personas, este, tenemos que ser la voz para ellos porque ellos, uh, a ellos les torturaron hasta que perdieron la vida. Gracias y sigamos luchando eh, y por favor um, continúen uh, luchando, haciendo tratando de buscar justicia.